En hiperlimpieza contamos con las exclusivas bayetas de microfibra activa MicroWall y MicroWof, con una gran variedad de colores y en dos medidas diferentes. Son aptas para centros sanitarios, centros educativos, comunidades de vecinos, hostelería y negocios. Las bayetas MicroWall y MicroWof Vienen presentadas en paquetes de 5 unidades y poseen un gramaje de 320 y 250 gramos respectivamente. Los colores disponibles para cada una son azul, negro, morado, verde, amarillo, rojo y blanco. Todas están fabricadas en poliéster y poliamida. Y pueden lavarse a mano o a máquina. Las bayetas Wall tienen una medida de 30 x 40 centímetros, mientras que las Microwall poseen una medida de 40 x 40 centímetros. Ambas se pueden utilizar sin productos químicos, de manera que con una pequeña cantidad de agua. Pueden limpiar cualquier superficie sin dañarla. Son muy resistentes y absorbentes y también se pueden utilizar en seco para limpiar el polvo. En su utilización no dejan residuos ni desprenden pelusas.